Alex Fantomitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejorísimo de la vida... Hoy me veo como bien blanca, pero es por el labial. Hoy te traí uno más oscuro y no se sé, hacía mi cara así, pero me puse este rojo y bueno, así se hizo la cara. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video de algo que ocurre, yo creo, alrededor por lo que estuve leyendo, de toda Latinoamérica y que nosotros como que ya medio teníamos noción de que esto estaba ocurriendo, pero no tanto, pero sí pasa y justo se dio otro caso de un supuesto ritual satánico que se hace, cada que alguien construye una casa o sea, no sé si ustedes sepan, pero se dice que para que una estructura así construida, ya sea una casa, un edificio, un puente, lo que ustedes quieran, para que se mantenga bien, para que pues sea exitoso, que no se derrumbe y demás, debe de tener un sacrificio humano. Y de esto ya habíamos hablado hace unos años atrás, donde se habían encontrado debajo de un puente muy grande unos ataúdes ahí. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de comenzar, aquí les doy un sneak peek. Aquí está otra planta esta es de mis favoritas, o sea, la verdad es que, no sé, si se alcanza a leer, no sé Pero bueno, dicen no me digan que no lo haga porque lo haré Ustedes saben que, déjenme, subo aquí, déjenme, hago para arriba ¡Ah! Para que la vean bien eh, No me digan que no lo haga porque lo haré Así es, fantasmitas Esta playera también va a estar, ¡Pablo! Es eh, disponible en nuestra colección de fantasmitas. Aquí tienen un fantasmita también. Está súper padre, pero esta personalmente es mi favorita. Es más, la quiero traer este, todos los días. Y muchas más cosas conforme vayan saliendo videos, les voy a decir. Y bueno, eh, aquí va a estar apareciendo y también la cajita de información, ahí se los voy a dejar eh, cómo va a ser mi tienda, o el link, para que ustedes vayan y si se quieren eh, meter ahí su mail, si quieren como suscribir no suscribir, pero tienen que dejar su mail para que cuando vaya a hacer el lanzamiento y demás, les esté recordando, les esté avisando, les mando un mail por ahí para que estén muy al pendiente, de todos modos yo les voy a decir por todas mis redes sociales y pues bueno, entonces antes de comenzar recuerden suscribirse a este su canal favorito y si no, bueno, más bien si no están suscritos Entonces este canal se va a hacer su favorito Así que yo les recomiendo que se suscriban O si no, Chuck, el fantasma de ahí adentro Va a ir por ustedes a sus casas para que se suscriban a este canal Y por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Les, les recomiendo seguirme por TikTok Ahí me pueden dejar preguntitas Ya les activé el, el, la opción Para que ustedes me dejen preguntas por allá Y yo, yo se las pueda responder Y pues mi Instagram también les estoy dejando Ahí más información sobre todo esto Y muchas otras cosas y demás Ok, bueno, ahora sí vámonos directo con este video Ok, fantasmitas pues como yo les dije anteriormente, esta es una leyenda, pero no tan leyenda, o sea, sí es leyenda, pero sí se hacía sobre... Cada que hay una construcción se debe de dejar un sacrificio humano. No sé si ustedes se han fijado o no sé si ha pasado por alrededor donde ustedes viven. Que cada que las personas, eh, los albañiles eh, o, las, o sea, algún arquitecto o demás están creando algo, están construyendo un edificio, una casa, un puente, lo que sea, siempre dejan como una cruz, así lo que sea. Y bueno, a mí me habían dicho que era por eso, para que estas cosas no pasaran y para que pues no hubiera derrumbes ni pérdidas humanas, ¿verdad? Pero para que esto sea exitoso. O sea, imagínense un edificio enorme o un puente muy grande donde pasan toneladas y toneladas de coches diario, eh, pues puede tener alguna falla, ¿verdad? O sea, pues los humanos tenemos fallas. Entonces, pues se supone que con estas, estos sacrificios humanos, esto ya no ocurre. De hecho, quien cuenta esta leyenda o esta práctica, son los mismos albañiles, donde algunos han dicho de que, pues sí, de repente ahí cuando ya vamos a aventar el cemento y demás, pues aventamos a uno o dos compañeros y pues ya les echamos encima el cemento y pues ya ahí se quedan y pues ya los damos por perdidos o traen a personas así como que no tienen hogar y demás y también ahí las ponen. Esto porque para que esas almas como que pues si sí tenga como pues que la cuiden, ahora sí que dicen que necesita huesos la estructura. Literal. Y bueno, por ejemplo, aquí lo escuchamos en México, ¿no? Yo lo escuché aquí en México. Hay muchas personas de Latinoamérica que también dicen lo mismo, pero esto también es una práctica que se hace en Japón y en otros lugares del mundo. Entonces, así como, ok, entonces realmente esto ocurre. Y es cuando se da esta noticia que no tiene ni un día a partir de que yo estoy grabando esto. Así que eh, les voy a leer tal cual lo que es como que la noticia en sí. Les voy a enseñar las imágenes... Y pues vamos a ver qué están opinando los demás, porque esto es una noticia como impactante, más porque realmente es que esto ya había ocurrido, ¿ok? Entonces ahí les va. Dice acá, ritual satánico, siembran en cadáver en obra de construcción estaban listas para echarle cemento Como les dije, esto es lo que ocurre, o sea, lo ponen abajo de los cimientos, les echan el cemento encima Y pues ya ni se ven ni se supo, ni huele, ni nada La tarde del domingo localizaron una espantosa escena en una construcción Que da veracidad a uno de los antiguos mitos de los emparedados O sea, de paredes, no de sándwiches de que en las construcciones siempre siembran cadáveres para consolidar una construcción o que sirva de ofrenda satánica. Resulta que el cadáver putrefacto fue encontrado por el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora. El hallazgo se registró en un predio ubicado en el hipódromo de Hermosillo. El cuerpo sin vía estaba colocado a propósito debajo de la malla metálica de construcción utilizada antes de aplicar cemento. El cadáver que se encontró debajo de una red de varillas estaba vestido con pantalón de mezclilla de tono azul claro, una sudadera del mismo color un chaleco negro, la persona fallecida era de complexión media, al parecer de tez morena y usaba el cabello corto de aproximadamente 40 años. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes colocaron el cadáver debajo de la malla de varillas? Será un ritual satánico porque si para cimentar u ofrendar una construcción los humanos sacrificados en los cimientos de una construcción tienen que estar vivos al momento de ser emparedado entre cemento y metales. Ahora... Esto es lo que se encontró. Y este es, eh, les digo, el sacrificio de los emparedados. Les digo, no de sándwich, sino de, de pared. Son una leyenda urbana de la que se habla poco. Esta práctica ritual no es tan nueva. De acuerdo con Max Shane uno... En el artículo La historia no escrita de la niñez y la pediatría, el autor señala que los niños han sido emparedados desde Jericó en una época que data de 7000 años antes de nuestra era para dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y puentes. Se dice que en México no hay así como tal una prueba, pero cuando se han hecho como excavaciones y demás, allí es donde se encuentran este tipo de huesos que nos hacen pensar que efectivamente esto ya había ocurrido ahí. Entonces aquí como ustedes pueden ver, se ve, se ve, se ve raro, o sea, parece como si esto... No sé qué tanto les voy a poder poner sinceramente porque no quiero que YouTube vea este video así como raro. Eh, de todos modos, eh, si veo que de plano no lo acepta, o demás les voy a estar dejando las fotos por historias de Instagram. Entonces les digo, aquí ustedes pueden ver cómo están eh, pues las varillas de que... O sea, ok, imagínense que si fue un accidente. Pues quien hizo, quien puso las varillas tuvo que haber visto que ahí estaba ese cuerpo ahí tirado. O sea, está como, pues como si lo hubieran pegado ahí a propósito, ¿no? O sea, realmente es que, um, pues fue puesto ahí, no se metió ahí por nada. Ahora, curiosamente, en esta publicación, hay muchas personas de Bolivia, así que si ustedes son de Bolivia, confirmen que esto pasa en su país mucho porque hay muchas personas de Bolivia diciendo que en su país esto pasa muchísimo. Por ejemplo, este comentario dice, en Bolivia también se practican estos rituales. Vean la película boliviana, cementerio de elefantes, ahí se puede ver los rituales en las construcciones y cómo los alcohólicos al no saber qué hacer con su vicio se van a unos cuartos a beber alcohol hasta morirse, los dueños luego te botan a la calle y pasas como cadáver de indígena muerto. Aquí hay otra persona que dice, pues yo escuché varias historias de esas contadas por ingenieros civiles quienes presenciaron esas escenas, también de personas que lograron escapar de esas construcciones ya que se los llevan de otras regiones para que no sospechen con el cuento del trabajo y que ganarán bien y envíen dinero a sus casas en nombre de las personas para que no haya so sospecha de que desaparecerán luego cuando su familia va a buscarlo porque no sabe nada de él, le dicen que renunció y que se fue pero que no saben a dónde, y la misma suerte corren las personas que les gusta la bebida ya que se les ofrece mucho licor total, por ellos nadie reclamará, y pues qué es lo que leímos arriba sobre el supuesto cementerio de elefantes que le llaman, aquí hay otra persona que dice que no es de que sea satanismo porque luego, luego cualquier cosa así rara dicen que es satanismo y demás, sino que es como una ofrenda para la tierra, como pues tu casa va a estar en un de tierra tú tienes que dar una ofrenda, pues es ofrenda, pues es una persona. Y que para que la construcción no decaiga ni mucho menos se deteriore con el tiempo, eso solamente se hacen puentes grandes y en edificios enormes que ambos cuestan millonadas. Aquí hay otro comentario más que dice, faltó la leyenda del puente de la historia de San Juan del río Querétaro. Se dice que el arquitecto Pedro de Arrieta construyó el puente en 1710 y siempre se caía el puente. Siempre se le aparecía el diablo y le decía que dejaría de tumbarlo si hacía un trato con él. Si enterraba un niño en cada columna y sus almas sostendrían la construcción, el puente lleva 300 años y no se ha caído. Se dice que si un niño juega cerca del puente durante una lluvia fuerte, su alma cambia de lugar con la de los niños enterrados». Y así hay un montón, un montón de, de, de historias parecidas que van confirmando que efectivamente esto no es la primera vez que ocurre, ni va a ser la última ni demás, pero es más común que esto ocurra alrededor pues como de construcciones enormes, no de una casa. Y aquí pues creo que nada más era una casa. Entonces quiero que ustedes me digan en los comentarios, ¿ustedes creen que esto sea como solo una leyenda? Eh, así como les digo, tal cual ritual satánico no es, porque pues no, o sea, no. Pero eh, creo que sí es un ritual que hasta cierto punto algunas personas sí creen y pues sí creo capaces de que hagan esto. Entonces, y bueno, o sea, generalmente las personas que construyen este tipo de cosas hacen cosas raritas Entonces ustedes díganme en los comentarios qué opinan, han sabido de esto eh, Confirmen si en sus países también eh, hay como este tipo de leyenda Y que después se confirma así como cuando pasan este tipo de cosas Y les digo, si por alguna u otra razón no puedo poner las fotos así tal cual pues eh, se las voy a poner por historias de Instagram Entonces siganme por allá Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video Les mando muchísimos besitos Y pues nos estamos viendo en el siguiente video Ya voy a subir también otro video a mi canal secundario Y pues bueno, nos vemos al siguiente Los quiero mucho y esténse atentos que esto ya se viene pronto Besitos, bye